La TINDEX proporciona información específica sobre las revistas de investigación científica que se editan en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Hay que destacar que ahora no estamos hablando de impacto basado en el nivel de citas. No se trata de un instrumento de evaluación propiamente dicho, sino que es un servicio de referencia especializado en las características de calidad de cada revista pero estos datos nos van a permitir hacer un análisis de la publicación. LatinDex tiene un directorio que ofrece datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas y el catálogo 2.0 compuesto por las revistas con más altos estándares de calidad de acuerdo con la metodología que utiliza LatinDex. De las dos opciones vamos a escoger la del catálogo 2.0. Nos interesa conocer si la revista Psicología del Deporte cumple los criterios de calidad que exige la Tindex. En estas pestañas vamos a obtener información sobre el campo en el que trabaja esta revista. Datos como lugar de edición, años de publicación, si tiene versión en línea o no, la frecuencia de publicación, entre otras cosas. Una funcionalidad que nos ofrece es la de encontrar las bases de datos que indexan la revista. Esto nos indica la importancia o internacionalidad de la publicación. Si volvemos arriba, observamos que pone características cumplidas 31 y características no cumplidas 7. Vamos a ver qué significa esto. En esta pantalla podemos ver todos los criterios que han sido evaluados y que han sido superados por esta revista. En este ejemplo vemos cómo Revista de Psicología del Deporte ha cumplido 31 características. Podemos observar que la revista refleja en su página web las instrucciones para los autores, facilita el acceso a sus contenidos, informa de su adhesión a las normas y códigos de ética internacionales y ofrece el resumen y las palabras claves en varios idiomas, entre otras cosas. Y aquí vamos a ver las características que no han cumplido o que no han podido superar. En nuestro ejemplo, la revista parece que no menciona su periodicidad, o el número de fastículos que edita al año. Tampoco tiene un programa de detección de plagio o no ha utilizado protocolos de interoperabilidad o no ha informado adecuadamente sobre las políticas de preservación de sus contenidos, entre otras cosas. Como veis, cuantos más criterios cumpla la revista, más seguridad tenemos en su prestigio o su calidad.